Gracias por venir, gracias a la vorágine, ¿verdad? este fantástico espacio que, que nos brinda en la tarde de hoy a Mundubar y especialmente a las compañeras. Eh, con nosotros, con nosotras tenemos por un lado a María Socorro Piso, que es la secretaria general de Fensuagro. Fensuagro es uno de los movimientos campesinos más grandes del ámbito colombiano, es parte de la vía campesina internacional, la vía campesina internacional es quizás el movimiento a nivel mundial más amplio y que trabaja por la soberanía alimentaria. También aquí en el Estado Español hay sindicatos agrarios que son parte, que forman parte de la vía campesina, como COA, Raquel Jaroso, precisamente, que es la otra compañera que está entre nosotros, ella es ganadera de ovino, ella es veterinaria también, y es miembro del Consejo Regional de la UGAMCOA. Eh, la idea de la tarde de hoy, aprovechando la presencia de Socorro y de la compañera Raquel, es que puedan compartir experiencias de vida de mujeres campesinas de un sur muy, muy jodido, donde las comunidades se tienen que levantar permanentemente, especialmente en Colombia, frente a una serie de políticas que especialmente discriminan a las mujeres, en medio de un conflicto que sigue existiendo, el colombiano y armado sigue existiendo también. Y eh, también en ese sentido Raquel nos va a compartir la experiencia ya desde este norte, que también está jodido y que también en las comunidades y también eh, las compañeras campesinas pues las pasan canutas para sobrellevar el día a día en su resistencia. Eh, son esas experiencias de vida de estas mujeres campesinas colombianas y de Cantabria las que queremos hoy aquí compartir y que luego pues, podamos intervenir y, y comentar al respecto. Muchas gracias otra vez a, a la vorágines a este es, tremendo espacio que siempre brinda esta oportunidad de compartir experiencias y a vosotras que habéis venido aquí, claro. En principio a presentar la federación, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, que es una organización de, de carácter sindical que agremia organizaciones de base eh, de campesinos con poca tierra, sin tierra, y trabajadores de la agroindustria pues, que luchan por sus por la, por mejores condiciones laborales de, en, el, en, en, la, en la agroindustria. Eh, hacemos presencia en 26 departamentos del territorio nacional, bueno, de 32 departamentos, que es como está dividido el, el, el Colombia. Eh, eh, nuestra lucha, eh, Fensuagro tiene el 6 de diciembre en el marco de, de conmemorar eh, la masacre de las bananeras que se lleva el 6 de diciembre, entre 5 y 6 de diciembre de 1928 eh, cumple 40, 43 años en conmemoración a esa lucha que llevaron los trabajadores de una multinacional la, la Fruit Company eh, por reclamar derechos laborales eh, pues llevamos ya 43 años luchando o vamos a cumplir 43 años de luchar por el derecho a la tierra, una reforma agraria integral y democrática, el reconocimiento del campesinado como sujeto político que se abre camino con la declaración de las Naciones Unidas, que ha sido producto de, también de la lucha que se ha enmarcado por la vía campesina, ¿no? del, cual, del proceso del cual hacemos parte como FENSUAGRO, eh, y la defensa del territorio, de la vida y la construcción de la paz con justicia social. En principio también de un poco el contexto colombiano a hoy, posterior a un proceso de paz con la, de la firma de un acuerdo de paz con la insurgencia que se llama más antigua, o se le ha llamado la, la insurgencia como más antigua a nivel de, bueno, creo que 50, como 50 años de lucha que fueron desde la FAREP la FAR y que producto de ello pues… En, en principio, eh, como procesos organizativos que estamos en los territorios y como FENSUAGRO apoyamos esa, esa firma de paz buscando esa construcción de la paz ¿no? con justicia social y que hoy, a tres años de la firma del acuerdo, pues volvemos a encontrarnos en un contexto complejo en la medida que... Eh, Pone un nuevo gobierno, salimos de un gobierno que fue mucho más sutil en la sutil en términos de la aplicación de la política neoliberal, bueno, de aplicar una política que garantiza solamente los intereses de los grandes, de los grandes empresarios y las multinacionales en Colombia, pues este señor que está hoy en la de presidente enfatiza y profundiza más esa ese desarrollo. Eh, de esa economía eh, buscando que los territorios que si alguna vez fueron como el refugio pues se convirtieron en el refugio de, de, de hombres y mujeres que, que se fueron hacia esas zonas no tan ocupadas a colonizarse pues hoy son el, donde están asentadas las riquezas que necesita el capital para seguirse reproduciendo y donde estamos estorbando comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes nuestra lucha pues continúa siendo o sea, eh, eh, eh, a través de la organización y que, ah bueno, es que a veces se me va la... Me, no. el, el, la, lo que quiero decir es que en este en este contexto la vulneración de los derechos la la la, el, la persecución asesinato de líderes sigue siendo continua en, en este ya en un marco ya no de la firma del acuerdo sino de implementación del acuerdo de paz que ah, se mantiene y se persiste. Llevamos alrededor de siete de 700, 1700, 700 asesinatos, entre los cuales se cuentan no solo dirigentes, eh, líderes sociales de los territorios, sino también quienes se acogieron, sino compañeros y compañeras que se acogieron al acuerdo de paz, ¿no? Es combatientes o reincorporados a la, reincorporados a la sociedad y que hoy, eh, hoy se pues están afrontando esta nueva oleada de violencia sistemática por el Estado. También eh, es, me parece importante decir oh, pues que hoy se, en, el, en, el, en, el, en Colombia se está justificando el asesinato de líderes sociales, de, de, de compañeras y compañeros que se acogieron al proceso de paz en un marco de, de las disidencias de las FARC. Pues, en Colombia hay un grupo que se volvió a las armas justificando pues que el, el, no hay un cumplimiento real. No hay realmente un cumplimiento al acuerdo de paz, pero más allá de eso también hay todo un, todo un rearme de los, a, del aparato paramilitar que ha estado conexo a, a política a los gobiernos de este, del Estado y que actúan también en conexión con las fuerzas militares legales del Estado. ¿no? Esto en términos de a mantener las vías del narcotráfico, la, el, el control de los territorios finalmente para ser adecuados y entregados a las multinacionales. Eh, eh, paso, diciendo ya ese contexto en el que estamos, pues en nuestro proceso organizativo y de lucha, y quería comenzar pues porque le, le, eh, hablar de las mujeres en el campo, eh desde, desde el momento desde la experiencia en que como mujeres y, y hombres pues decidimos aportar a un proceso organizativo en aras de afrontar la, la situación de vulneración de, de ausencia de, de, de ausencia de un estado en los territorios que garantice la, el, el derecho a la salud a la tierra a la vivienda a infraestructura vial para poder eh, que, que la producción, eh, el papel que juegan los campesinos y campesinas en la producción de alimentos, pues sea sea, sea real ¿no? y, sea, y eso realmente garantice el bienestar de las comunidades campesinas. Eh, está este título que la familia campesina somos mujeres y hombres de todo tiempo que organizados luchan y resisten por la defensa del territorio no es una construcción de las de, de compañeras de los de los comités de mujer campesina y familia que son parte como de la estructura organizativa de una organización de base de las organizaciones de base de las de los de los de, de Defensuagro con ello pues para, en esa construcción del papel que jugamos las mujeres y sobre todo enfatizar acá como en el papel que jugamos las mujeres en el rescate y fortalecimiento de la soberanía alimentaria. el eh, eh, digamos que eh, la serie, eh, una serie de saberes y prácticas que han estado permanentes que, que están en las mujeres desde ese ejercicio histórico que nos han bueno que se mantiene en nosotras como es el cuidado de la familia y de la comunidad de la sociedad eh, el cuidado de los hijos, el, la preparación de alimentos, pues en, en, ese, en, esa, en esa responsabilidad histórica que aún no, no todavía cuesta tiempo para que podamos, pueda ser compartida y generar otros procesos del cuidado entre hombres y mujeres, eh, pues hay una, una, una diversidad de conocimientos y saberes que no solo pues, han contribuido a afrontar la situación de ausencia de, de garantías para, para la salud, la nutrición, que, que han contribuido sí a generar pues unas condiciones mínimas de estar en los, ter, en los territorios, ¿no? y son saberes y conocimientos que uno diría, por ejemplo, los conocimientos de la partería o de traer a, a de traer a, de traer, eh, de, de ayudar a traer la vida Ayudar a dar a parir a una mujer, pues son conocimientos que en, que en estas regiones, de, de, de, de, en estos territorios de, de Colombia, eh, donde la ausencia de, la, de un puesto de salud, de un hospital, están lejanos a, do, a, a no, bueno, dos horas, es poquito, no puedo decir 12, 13 horas de camino, eh, pues colocan en riesgo la vida no solo de un bebé sino de la, sino de la, sino de la madre y que todos estos conocimientos han, han contribuido a afrontar ese tipo de situaciones sociales, de situaciones que, que, que garanticen la vida. Así también todos la, toda la, la, la, los saberes en términos de, de, un, de, de dietas a partir de las producciones que están en los territorios eh, han contribuido a soste al sostenimiento de una nutrición de la familia ¿no? y esto en, en términos de, de decir que, que es importante en la medida que en, los, en el tiempo en cómo funciona la institucionalidad no solo de una Colombia sino de cómo se nos busca imponer una política pues van nos van desarrollando de eso que también es la cultura que implica la cultura de, un, de, de la vida campesina y que en ello pues, se van desvalorizando y deslegitimando toda esta serie de saberes, ¿no? Por, o sea por la vía legal. En algún momento en Colombia las, parte, las, parte, las mujeres no podían tener sus hijos en, en, de, con toda las, eh, la ausencia de condiciones, eh, no podía una partera actuar, pues porque no tenía el, el, el, el permiso, él no tenía el título, no tenía el reconocimiento de la institución eh, para que pudiera seguir ayudando a traer a, a traer la vida al mundo ¿no? entonces eh, como todas esas limitaciones que se van dando para que las mujeres no puedan no puedan, no puedan actuar y, y, pero sí en ese camino de no delimitar ese, ese papel que juegan las mujeres por el otro lado también desde la misma institucionalidad es utilizado ese, esa labor que jugamos las mujeres como cuidadoras de la vida, de, eh, digamos en la medida en que la institucionalidad en Colombia y sobre todo eh, hay una de la institucionalidad que, que desarrolla una política de cuidado en términos de establecer una política de nutrición, una política de, de salud, una política de, de, de establecer, de, de de, de, de, de la obligación de velar que porque las, las familias campesinas lleven sus hijos a la educación eh, a través de pro, unos programas que, nos, que desde nuestra lucha que hemos denominado que son de, cala, de carácter asistencialista y utilitaristas porque realmente no resuelven ni el problema de la educación ni el problema de la salud ni el problema de la, de, la, de la nutrición en los territorios en el sentido de que pues que finalmente los que los que se han beneficiado por ejemplo con la nutrición al establecer las dietas alimenticias que no se construyen en el territorio sino que se nos son son impuestas pues son toda una, una dieta prefabricada y sobre grandemente industrializada, ¿sí? ¿Qué Pues que en el sentido no contribuyen a la, a la nutrición de la, de la familia en los territorios. Más, sin embargo, pues a las mujeres que en los territorios contribuyen, digamos, de manera, se asume de manera voluntaria por ser las madres. Pues de sus hijos, pero también de ayudar a cuidar a los otros niños para que las mujeres puedan salir a trabajar dentro del territorio, pues se hace de manera voluntaria, ¿no? entonces en ese sentido, como la institucionalidad descarga a las mujeres del campo y no solamente del campo, de uno lo de, de, se diría también dentro de la ciudad en las poblaciones más vulnerables en la medida que pues las mujeres casi que trabajan, no son reconocidas como trabajadoras de esta institución, que en Colombia se llama el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. ¿Sí? Ha sido también una lucha para que las mujeres madres comunitarias puedan acceder a, un, a, a que se les reconozca como trabajadoras y por ende eh, puedan a, a, se les reconozca el, el salario mínimo, un, ingreso, un, pues un derecho a los derechos laborales, prestaciones sociales y el salario como tal. Eh, bueno, diciendo esto, entonces decir que todos esos conocimientos, eh, darle, re revalorarlos desde el quehacer, porque también a veces los discursos dicen pues que las mujeres en la cocina, que, que, que quedarnos en la cocina, toda esa riqueza que hay ahí, pues tampoco cont contribuye a que seamos lideresas, a que, a que nos empoderemos en los territorios, ¿no? pero sí con las compañeras desarrollar todo digamos todo ese ejercicio como es en, en términos de reconocer que es una labor política en tanto no solo está pues sigue sosteniendo no solo la familia sino la comunidad y la sociedad pues, para para que un hombre se vaya a trabajar pues tiene que irse bien alimentado Bueno, pero a partir de ello es como, como todo lo que se ha venido construyendo histórica en términos de conocimientos y saberes y experiencias contribuye a construir una, otra, una política y otra política del cuidado ¿no? del, del cuidado y de la nutrición que parta desde lo que, hemos, desde lo que está en el territorio eh, eh, así digamos de herramientas eh, ejercicios del proceso organizativo que nos llevaron a digamos que el proceso organizativo parte también con las compañeras de, de entender la de, de entender que de, que, de las preocupaciones que tienen las mujeres en los territorios en la medida en que son madres ¿no? en, o que son hermanas y entonces como desde, desde los comités generar espacios de, de interlocución con las escuelas porque también en los, en los territorios se comienza a ver como esa degradación de los valores que los niños ya incluso las mismas dietas impuestas que se, que, que se colocan a imponer pues impiden que los niños comiencen a, a ver que... que, hay que pues de, a revalorar lo que se tiene en el territorio, ¿no? Como pues que las comidas que preparan las, la, la, la, las madres, pues ya no ya no, ya no no gustan porque los niños están más a lo que les dan en, las, en, los, en estos restaurantes escolares y entonces en ese sentido cómo se va perdiendo o cómo se nos va imponiendo una cultura y desarraigando también de esa cultura, ¿no? Entonces bajo estos ejercicios y bajo el ejercicio de la práctica de la transformación de los alimentos, de lo, de la producción, mirar cómo podemos construir una política del cuidado, una política o un ejercicio de hacer defensa del territorio, hacer crecer el proceso organizativo para hacer defensa del territorio, pues en esto como ejercicio de transformación, digamos que hay cosas en el medio, bueno, que uno diría el champú, la pomada, la crema y todo eso como un ejercicio de de de qué de, de, de que los elementos que se necesitan están parte están, están pa, en buen, buena parte en el territorio no y que parte de, de ese autorreconocimiento y de los conocimientos pues están en el en, en las cabezas de las mujeres y que es lo que lo que debemos revalorar para afianzar nuestro proceso de, cultural económico y nuestro, nuestra exigibilidad de derechos, ¿no? En ese sentido, toda una conexión con la comunidad, toda una conexión con, con, con los compañeros y cómo se va potenciando el proceso organizativo en los territorios y asimismo, pues afianzar la, la, la, la lucha, ¿no?, frente a eso que se nos quiere imponer, eh, eh, <risa> Como para cerrar, solo colocar un pedacito del video, un video que, que producto de, de, de, de, de, del, del apoyo y acompañamiento, porque en términos, digamos, de... Eh, de con los compañeros de Mundo pues eh, es posible que, que si esto se puede desarrollar en algunos de los territorios, bueno, pues el caso, eh, yo vengo del, del, del Cauca, que hoy eh, que es una, la parte del sur occidente, pero a través del proceso formativo de, de, y desde Fensuagro poder potenciar esta, esas actividades, potenciar el, la labor que desarrollan las mujeres en el campo y, y además, bueno, decir otra cosa que en el marco del conflicto, pues también si la organización ha sido la posibilidad y la herramienta para contener el conflicto y frenar ciertas eh, afectaciones, pues también hoy es el medio para seguir exigiendo nuestros derechos, no la, la organización, la movilización y, digamos, y, y avanzar hacia procesos de unidad, eh, que no solamente es... Eh, bueno, desde, desde desde desde ocupar las vías, sino que también nuestro nuestra labor ha sido también esa, no la de construir y rescatar todo ese conocimiento y colocarlo colocarlo también como parte de esa lucha y de esa resistencia en los territorios y, y, y, y, y digamos que en ese papel, pues las mujeres jugamos un, un importante papel, no que en el marco de la guerra, pues mientras lo general, mayoritariamente los hombres incorporaron a la guerra, pues son las mujeres que están en que quedan como en la comunidad asumiendo también el papel de la comunidad pero que te, bueno y en esas otras preocupaciones otra cosa que me parece importante eh, compartir es eh, nuestra, eh, el gobierno, el, este, los gobiernos que han pasado por Colombia que siguen obedeciendo como el desarrollo de estos intereses pues eh, a la juventud en el campo no le dejan más opción que las fuerzas militares ¿no? Entonces, eh, volverse soldado, el héroe de la patria, pero para defender no, el, no las fronteras de Colombia, sino la, los territorios que, que, que están siendo entregados a las multinacionales, ¿sí? Sea para la, la imposición del fracking, que es una, la explotación a cielo abierto de los territorios, territorios que hoy están, que estamos habitando las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes. Eh, Toda una confrontación sea, que finalmente son los hijos de las comunidades los que están afro están que se están yendo a una guerra que es contra nosotros contra el mismo pueblo, ¿no? Entonces frente a eso de, pues denunciar que que, que, que que una de nuestras consignas y políticas también que hemos desarrollado en este ejercicio de, de ir afianzando nuestro proceso de liderazgo como mujeres campesinas ha sido ha sido frente, pues, eh, eh, eh, afrontar el derecho a la vida o decir por la vida y contra la militarización de los territorios, toda vez que son nuestros compañeros, nuestros, los hijos de, yo todavía no soy madre, pero los hijos de las compañeras y compañeros, los compañeros y los hermanos eh, son los que van a, se están yendo hasta a una guerra que no es nuestra, ¿no? que no hemos buscado nosotros, pero que sí nos está afectando. Esto, todo este ejercicio aquí es como toda el proceso formativo que se ha llevado con las mujeres en otras regiones que buscan afianzar y, y llenar más de elementos los, la, la construcción de esa de, de la política de defenso agro con las mujeres y a afianzar todo el proceso de, de, de bueno que la organización crece en la medida también de que las mujeres se hacen parte pues, del proceso organizativo y en ese sentido pues también como contribuimos a la transformación de la, del estado actual ¿no? de, de despojo en el que al que se nos quiere imponer con eso para terminar ¡Se